No nada, nada de nada. Eh, ¿Con sí. qué venimos en este segundo bloque? Luz? Ay, Dios, venimos remando, Carita, venimos remando, andá a ver. ¿Con qué venimos? Andá a ver. Venimos con el andá a ver justamente el origen de las palabras, de las frases, para conocer un poquito más nuestro idioma y de dónde surgen estas frases que usamos habitualmente en nuestro idioma. Bien, vamos a compartir la primera plaquita, a ver qué nos encontramos. A ver. A ver qué tenemos por ahí. ¿Primera frase, primera palabra? De punta en blanco. Ah, cuando vas elegantísima a algún bien, lugar. Muy bien, exactamente. De punta en blanco se utiliza cuando una persona, como bien decías, Clary, está sumamente elegante, pulcra, bien claro. vestida, que ha dejado todo estéticamente para un evento determinado. Uh -huh. Esta frase surge de la época medieval, en la época en que se enfrentaban los caballeros. ¿Qué sucedía durante los, eh, digamos, Batallas donde era verdaderamente la batalla, la confrontación, sí. tenían que sacar sus armas legítimas, las armas que tenían preparadas, que habían pulido para determinada situación. Obviamente estas armas, que solían ser de plata, al refractar la luz, se veían completamente blancas, literalmente claro. blancas, se iluminaban. ¿Pero qué pasaba? Cuando tenían que hacer como pequeñas pruebas previas o ejercitarse para llegar a este combate... Sí. ...usaban armas que prácticamente estaban todas corroídas, sucias, dejadas claro. o prácticamente de madera. No utilizaban las armas que genuinamente iban a utilizar uh -huh. durante la batalla. Claro. Entonces de esa forma... ...se le llamaba arma... ...bueno, de ahí también deriva la frase arma blanca... ...para Ajá. nombrar distintas armas como cuchillos, espadas y demás... ...no sabía... ...claro, exactamente, por esta luz que resplandecía del arma sí. de la espada... ...en este caso, por el brillo del sol sobre la plata... ...que se veía mm. completamente blanca el arma... ...por eso se decía que usaban el arma blanca o arma de punta blanca... ...cuando tenían que justamente poner toda la compostura... ...e ir a la batalla al momento preciso... En lo que veía previamente eran pequeños como ensayos o ejercicios que realizaban para poder llegar a esa instancia. Entonces se dice de punta en blanco cuando una persona está completamente equipada, como el caballero en ese momento, con su armadura, uh -huh. su espada reglamentaria y demás para poder confrontar al enemigo. De ahí ah. deriva la frase de punta en blanco, por la punta brillante sí. de la espada que se usaba para la batalla. Caballeros quedan pocos. Va a costar es rebar este programa, va a costar revolver este programa. ¿Qué ha pasado? Media hora recién. ¿Cómo Vamos a la te molestarte. Vamos a la segunda, directora, a ver. ver que nos encontramos. Ahí está justo, mira. ¡Ay, San Juan! Pero que... viene, me viene al pelo. ¿No esta es cierto? Personas qué que... lindo, qué lindo momento. Qué momento. El San Juan generalmente es una persona torpe. Sí. Generalmente corpulenta. No es el caso. Ah. Corpulenta. Ah. Que es, es torpe, es como medio infantil si se quiere con sus movimientos, sí. con la forma de proceder. Uh -huh. Puntualmente, zangón o zancón hace alusión, esta primera parte de la palabra, a las patas de las aves, las patas sumamente estilizadas y flaquitas, ¿Ajá? como el cero, por ejemplo, sí. o se le dice patas zangón. Eso, haciendo una suerte de comparación o analogía con la persona, una persona estilizada o de patas o piernas largas, sería un adulto, uh -huh. que obviamente no condice esa figura del adulto, de la persona grande, crecida, con la actitud la forma de proceder Infantil, torpe Que quizás sí corresponde a un niño Claro, y los niños Los niños, sí. exactamente Y ango, que es la disidencia de la palabra Antiguamente se usaba para criticar o tratar de forma peyorativa A lo que estaba en la parte anterior de la palabra En este caso, el sangón Es decir, el de patas torpes Se interpreta hoy en castellano El sanguango que lo utilizamos mucho aquí en nuestro país Para hacer alusión a estas personas Estorpes, que se equivocan Mete patas No sé si querés aportar algo clarita Te voy con la intención No, que ya dijiste todo Simplemente te oigo Te Estaba sintiendo con la cabeza San Juanjo Hay una canción La canción de San Juanjo Saclimos de esta Y pasamos a la próxima A ver qué nos encontramos ¿Qué tenemos por ahí? El que corta el bacalao, esto me mm. a interesa la Vita porque es una frase netamente eh, gastronómica. Claro. Antiguamente los que cortaban el bacalao tenían que ser personas expertas en mm. la cocina, mm. había que cortarlo con mucha precisión en sí. láminas finas y también el que lo cortaba tenía la posibilidad de distribuirlo y así también a su antojo podía entregarlo las porciones o las raciones como él quería o consideraba. Por ende era el que tomaba la batuta el que tenía el poder. Haciendo alusión a este acto netamente gastronómico, se compara o se utiliza esta frase para hacer referencia a la persona que tiene el poder o la autoridad en determinada situación. Es el que corta el bacalao. En esta relación, la que corta el bacalao es la señorita. San el sanguango. Esto es terrible, no, no salgo más de esto. Vamos a así. A la ¿De dónde placa. sacaste esta canción, Darío? Ah, este el San lo, lo amo a, si nuestro, a nuestro sonidista porque está ahí con las canciones. Ah, no, el San Vamos a la una... próxima plaquita a ver qué palabra nos encontramos. A ver, a ver. El Juango. Ser el serpiola. Piola, como yo. <risa> claro, no es el caso mío. El serpiola. El piola viene, es un término que se usaba puntualmente en la jerga de delictiva o de la cárcel. El ladrón o la persona que cometió sí. un acto delictivo y lograba o zafar de la policía o dentro de la cárcel salirse con la suya, se le decía piolín. Y aquí en Argentina, en nuestra jerga, tendemos a dar vuelta a todo. De piolín queda el... Esperá, el, el, el, el, que es limpio. Perdón, para, pará, pará, es muy lunes. Para. Para... Era limpio, ahí está, era limpio, le dije al revés. Era limpio, se le decía limpio al ladrón que era vivo para zafar de la policía. Que limpio al revés queda piola, Ahí está. Por eso de ahí deriva que se le puede decir piola a las personas que son cancheras o que logran salirse con la suya de las situaciones, que hoy no es el caso de poder salvarse de una situación, clarito, ¿no? Nada no, me dice que no La negativa ¿Ah? todo el tiempo Ah, se me va a costar remarla hoy Vamos a ver o si a la quinta y <risa> última plaquita A ver qué nos encontramos Ay, a ver A ver ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Manga de ¿Viste que uno suele tramposos. decir? Una manga de, de, de tramposos Manga de ladrones Manga de estafadores Manga de mentirosos Hay muchos mangas Pero sí, ¿qué sí, es manga? Sí, sí. Manga se le dice a la comunidad de langosta. ¿Viste? cómo tenés, por ejemplo, en las peces el cardumen y demás sí. Bueno, las, no, las no, langostas no. es manga generalmente la gente que tenía los campos y demás, caía la manga de langostas, comían todo y obviamente ah. era una situación trágica, generaba sí. mucho odio y repudio, estamos hablando antiguamente, antes que existan todos estos mecanismos, fertilizantes y demás para poder eliminar a las plagas. Bueno, manga se le dice como un grupo numeroso de langostas, okay. de ahí se asocia de forma... Peyorativa la palabra manga a cualquier tipo de grufo. Por eso una manga de delincuentes, una manga de atorrantes, una manga de... De ahí viene la palabra manga o manga de... Perfecto. ¿Está clarita? ¿No, no, no, no. ¿Está conforme? ¿Le gustó ¿Está probado ¿Sí? Ah, ok. Muy buena la frase que trajiste hoy. Gracias, clarita. Te lo agradezco enormemente. Sobre todo, San Juan la que más Esta canción se llama, sí, San Guando"? San Guando, ¿Se llama sí. el tema. ¿Y la letra está buenísima. Se llama. ¿De Leo qué?